Gente, ahí está mi primera PC Que fue en el 2021 Lo compré, vieron el video Gracias a esto Esto es el pasado Pasado presente Vamos a viajar al futuro ahora mismo Hola, ¿qué tal chicos? Este es mi setup mm, Yeah. Bien bonito, se ve bien estamos aquí en el setup ya pueden ver fondo oh, muy bonito es el mismo que tengo cuando streameo en Twitch wow se ve bonito chicos pues estamos avanzando chicos como pueden ver una imagen del setup aquí otra imagen aquí otra aquí y otra aquí está, está demasiado duro gente y hace un año atrás había yo había comprado una PC y como en el principio vídeo vieron como fue evolucionando, este setup es mi tercer setup hasta ahora mismo, chicos. Pero hemos evolucionado, gracias a Dios. Y vamos a evolucionar porque tengo pensado cambiar muchas componentes de la PC, pero no le diré el nombre de los componentes porque es una sorpresa. Espera que sí, ya que, chicos. Pues bien, chicos, vamos a seguir evolucionando, chicos. Y ya ustedes saben, ahí tenemos un sorteo en Twitch, chicos. Estamos, ah, pero ahí ya lo vieron. Pues bien chicos, tenemos sorteo, les espero que participen, cuando lleguemos a hacer la cantidad en Twitch, diremos el ganador. Esto es, lo hice solamente para motivar a otras personas, no es de que para, eh, mira lo que tengo, no es para de que Gracias chicos por todo, y hablamos en el setup 2023, porque esto va a cambiar.